que es que, claro, son objetivos muy ambiciosos y por lo tanto tienen muchas metas para conseguirlos y en esas metas son necesarios numerosos protagonistas al final que, que, que trabajar sobre ellos. Y lo que os digo, o sea sería evidentemente un error como lo es en, en casi todo, ¿eh? el decir esto de ese es mío y solo mío no y solamente yo, no, no. Es que no, no puede ser así, o sea, de, de, de una manera, yo creo que bastante lógica por, por simplemente pensando en el objetivo que, que persiguen. Y creo que evidentemente todos tendremos hueco. Y había algo que no quiero dejar de decir, porque eh, una de las personas que, que me ha ayudado mucho y que conocen en la, en la línea de trabajo porque ha participado con nosotros, que es Gemma de la Rosa, me decía, Marta, y tienes que decirles que a pesar de que en la, en, en la matriz, ¿no? en ese análisis de materialidad, pues se marque, ¿no? digamos, esa línea, y también lo ha apuntado Pepe, no eh, que bueno, pues estos son los prioritarios, o sea, en realidad la ambición, el desarrollo, la evolución un poco de la, de la organización en esta contribución tiene que ser también en ir intentando llevar el resto hacia, hacia acciones ¿no? o hacia esa priorización, si queremos, ¿no?